Hola, ¿qué tal? Pues ahora ya vamos a empezar con el que sería el último tema del, de la asignatura, el tema que corresponde a los sistemas eh, secuenciales o circuitos secuenciales, ¿vale? En particular, en este primer vídeo lo que vamos a definir es lo que sería un circuito secuencial y vamos a ver distintos tipos o los dos tipos de circuitos secuenciales que nos vamos a encontrar, ¿okay? Como decíamos, en primer lugar, la, la definición. Un circuito secuencial, a diferencia de uno combinacional, las salidas del mismo no van a depender únicamente de las entradas, van a depender de las entradas y de todos los estados anteriores, de todas las entradas anteriores por las que ha ido pasando este circuito. Así que podríamos decir que nos encontramos con un circuito con memoria, es capaz de almacenar un valor, que vamos a llamar estado, va a ser capaz de almacenar un estado, y en función de este estado y las entradas de un momento dado, determinarán las salidas para ese circuito y el siguiente estado en el que se va a encontrar el sistema secuencial. ¿vale? Una definición un poco más... Eh, Estándar sería que los sistemas secuenciales, los valores de las salidas, en un momento dado, no dependen exclusivamente de los valores de la entrada, ¿vale? como sería en el caso de un sistema combinacional, sino que también depende del estado anterior, es decir, de todas las entradas anteriores. También lo podríamos definir o enfocar de la forma contraria. Su estado actual será el que va a definir su comportamiento futuro, junto con todas las posibles entradas que vayan viniendo. ¿ok? Por ejemplo, un sistema combinacional es, o decíamos antes que en el tema anterior, que un sistema combinacional, las salidas de un circuito combinacional para unas mismas entradas siempre eran las mismas. Un ejemplo típico es un circuito que realiza algún tipo de cálculo estilo, uh, estilo un sum, una suma, una multiplicación, o similar ¿vale? por el contrario un sistema un circuito secuencial no lo podríamos imaginar como una máquina que va contando la cantidad de gente que hay dentro de una sala por ejemplo tenemos un sensor a la entrada de la sala que se activa esa es nuestra entrada una entrada que se activa o vale uno cada vez que entra una persona y entonces el circuito lo único que va haciendo es contar las personas que hay dentro de la sala y tenemos un marcador donde aparece la cantidad de personas que hay dentro de esa sala. La cantidad de gente que hay en la sala no dependerá únicamente de la entrada, porque la entrada solo nos va a decir si ha llegado una persona o más o no ha llegado, o no ha pasado nadie. ¿vale? Necesitamos también un estado interno del circuito que nos almacene la cantidad de personas que ha habido antes. ¿Vale? Y ese es el estado. Cuando, cuando nos referimos a estado del circuito secuencial, nos referimos a que hay algo que representa cierta información y que esa información da significado a todas las entradas anteriores. ¿Vale? Aquí lo volvemos a, a reincidir. El circuito combinacional dependía únicamente de las entradas, las salidas en un momento dado dependían solo únicamente de las entradas, pero ahora en los secuenciales esto cambia. En esta caja negra dentro de nuestro circuito, esa caja negra ya no es solo una serie de puertas lógicas combinacionales, sino que hay alguna parte, una parte del circuito que tiene que ser capaz de almacenar este estado. En el siguiente tema ya veremos cómo, qué circuitos son capaces de almacenar esos valores de estado. ¿OK? Por tanto, lo tenemos que ver... Si abrimos esta caja, si abrimos la caja de circuito secuencial, lo que nos encontraríamos dentro es que el estado en que, que tenemos almacenado va a ser el que defina el siguiente estado junto con las entradas. ¿vale? Por tanto, estamos ante un circuito retroalimentado, ¿vale? porque las salidas de un circuito o de una parte del circuito son las entradas de una parte del circuito anterior. Cosa que, por ejemplo, en un sistema eh, combinacional estaba prohibido, no era posible, ¿vale? No, se po no podía haber bucles dentro del circuito, no podía haber esta retroalimentación. Por el contrario, en un sistema secuencial esto sí que es permitido, de hecho tiene que ser así. Porque el próximo estado estará definido por el estado actual, que es lo que tengo aquí, a la salida de este circuito, que aún no sabemos lo que es, y que junto a las entradas actuales del circuito van a definir el siguiente estado. Obviamente el circuito también va a tener salidas. ¿De qué van a depender estas salidas? Pues tenemos dos casos, y aquí es lo que comentábamos de los dos tipos de, de sistemas secuenciales que, que nos encontramos. El primer caso sería aquel en que la salida del circuito depende únicamente del estado. Si la salida solo depende del estado en que nos encontramos, esto es lo que se conoce como una máquina de Moore. ¿vale? Sin embargo... Si la salida depende del estado y de las entradas, nos vamos a encontrar que esto es una máquina de mili, ¿vale? Cualquier problema que sea solucionable con un sistema secuencial puede ser solucionado tanto con una máquina de mili como una máquina de Moore. Unas tienen unas ventajas respecto a las otras, ¿vale? Que ya las veremos en, en vídeos sucesivos. ¿vale? Ahora lo que nos tiene que quedar claro, lo que nos que, debe eh, quedar grabado para el futuro, es que MILI depende las salidas de las entradas y del estado, y sin embargo Moore, las salidas, solo dependen del estado. En el ejemplo que yo contaba anteriormente, lo típico sería una máquina de Moore, porque lo único que vas a mostrar en la salida, en el, en el display donde verás el número de personas, va a ser la cantidad de personas que hay en la sala, y eso es el valor de tu estado, ¿vale? Pero bueno, fijaros aquí entonces que un, cir un circuito secuencial básicamente lo que tiene es una parte, que descubriremos en el vídeo posterior, que nos es capaz de guardar un estado, algo que nos genera unas salidas a partir de unas entradas y un estado, es decir, es una caja negra que, a partir de unos valores, siempre genera la misma salida. Dicho de otra forma, para un mismo estado y una misma entrada, la salida siempre tiene que ser la misma. Y otra parte que, de nuevo, para un estado actual y unas entradas, genera un estado siguiente. O dicho de otra forma, otra vez, para la misma entrada y el mismo estado, siempre nos va a hacer que el estado siguiente a almacenar sea el mismo. Por ejemplo, si hay 20 personas en la sala y se activa la señal que indica que llega otra persona, el siguiente estado va a ser 21. Y esto siempre va a ser así. Si, llega, si estamos en el estado 20 y llega una persona más, vamos a tener 21 personas. ¿OK? Entonces, si os fijáis, estas dos operaciones o transformaciones de información que puedo realizar no son más que circuitos combinacionales. Dado que van a tener siempre o van a generar siempre la misma salida para una entrada y un estado. ¿vale? Lo único que son unos circuitos combinacionales que no dependen o cuyas entradas no son únicamente las entradas del sistema exterior, del sistema secuencial, sino que son las entradas y el estado. Este sería el circuito combinacional que genera la transición de estado y que normalmente lo vamos a llamar como el circuito combinacional de la lógica de estado siguiente porque es el que define para un estado y una entrada el siguiente estado y luego tendríamos un segundo circuito combinacional que es el que genera las salidas que es la lógica o el circuito combinacional de la lógica de la salida. ¿Vale? En este caso nos vamos a encontrar dos posibilidades. Si es una máquina de Moore, las entradas de este circuito solo van a ser el estado actual, lo que hay almacenado actualmente en el circuito que guarda el estado, o, si es una máquina de mili, pues sus entradas, las entradas de este otro circuito, de este segundo circuito que genera las salidas, van a ser las entradas del circuito combinacional más el estado. ¿Ok? Pero, de nuevo, para un mismo estado y una misma eh, entrada, en el caso de mili, o en el caso de Moore, para un mismo estado, únicamente, las salidas siempre van a ser las mismas, por tanto, esto no deja de ser un circuito combinacional. Así que un, sec un circuito secuencial al final se divide en estas tres partes internas. Una parte que guarda el estado, un circuito que genera la, la salida, que genera el valor de salida del circuito sec eh, secuencial, y un circuito combinacional que para la entrada y el estado actual genera la transición del estado necesaria, genera eh, los valores del estado siguiente al cual vamos a, a llegar. Todo el rato hemos estado hablando del estado, un circuito que almacena el estado. ¿Qué va a ser este estado? ¿Vale? Al fin y al cabo, este estado... Lo que va a almacenar es cierta información, pero no la tenemos que interpretar como información de la que utilizamos nosotros en el día a día. ¿vale? Va a ser simplemente un conjunto de bits, ¿vale? tantos bits como necesitemos. Así que el estado lo que hará es que vendrá codificado o representado a través de una secuencia binaria. Si nuestros estados son, por ejemplo, números o cantidades, está claro que el estado que represente 20 personas pues será el valor 20 eh, representado en binario natural sin signo. Pero nuestros estados, dependiendo de la máquina secuencial, podrían representar otras cosas, por ejemplo, podrían representar colores. Así que lo que tendríamos que hacer es, a cada color, codificarlo con un valor concreto. ¿Vale? Así que nuestro estado, la información que guardamos, es únicamente ese conjunto de bits que a nivel exterior del circuito significa algo, proporciona cierta información, ¿ok? Y otro punto importante es que los estados no se están continuamente generando, ¿vale? Sino que en los sistemas síncronos, que serán los habituales o con los que vamos a trabajar nosotros, vamos a tener una señal que se llama la señal de reloj, que lo que hace es que determina en qué puntos, en qué lugares, se puede cambiar de estado. Dicho de otra forma, no se podrá cambiar de estado en cualquier momento, para un, una mom en un momento que se han estabilizado las entradas y para un estado dado, hasta que la señal de reloj no lo indique, no se producirán esos cambios. ¿vale? Típicamente esta sería la forma de una señal de reloj, que no viene a ser más que una señal periódica, con valores 1 y 0 a lo largo del tiempo. Pero siempre el tiempo que pasa entre dos, entre un periodo de valor 1, valor 0, ¿eh? esto es valor 1, valor 0, valor 1, valor 0, valor 1, valor 0, esto es una entrada, es una señal que va cambiando continuamente de, eh, entre 0 y 1, ¿vale? La genera un circuito especial y genera una señal eh, periódica, ¿vale? Pues el estado únicamente, el cambio de estado solo se va a producir en un momento concreto, ¿vale? Si estamos trabajando con lo que veremos que son circuitos síncronos, solo se producirá cuando se produzca el cambio de 0 a 1, por ejemplo, ¿eh? en estos instantes de tiempo, o si nos encontramos que estamos trabajando con circuitos asíncronos, se producirá en cualquier momento en el que la señal esté activada. ¿Vale? Estos circuitos asíncronos, el problema que tienen es que si se produce cam eh, un cambio de la entrada eh, durante el periodo en que la señal eh, de clock está activa se producirían dos cambios de estado. Y esto no, no resulta interesante, ¿vale? Porque el, el, los cambios de estado no, tienen, no están totalmente controlados, ¿vale? Por eso, al fin y al cabo, se acaban utilizando circuitos síncronos, o son los más habituales, ¿vale? Y bueno, de cara a los próximos vídeos, lo único que nos faltaría es definir ¿Qué tipo de circuito es capaz de almacenar esos estados? Necesitamos construir, necesitamos definir un circuito, un elemento, un componente de, de circuitos digitales que sea capaz de guardar ese estado. En particular veremos circuitos que son capaces de guardar un valor, un 0 o un 1. Si lo que necesitamos es guardar un estado de más de un bit, vale, pues lo que usaremos es n veces ese tipo de circuito. Esos circuitos son los que se conocen como latches o flip-flops, ¿vale? O en castellano, biestables. ¿De acuerdo? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por todo.